Hoy les traigo un nuevo video para el canal, hoy les voy a enseñar a resolver el problema de poder enviar mensajes en los dispositivos Android y en muchos dispositivos Android, la cual no nos permite. Bueno, primero que nada vamos a poner este ejemplo de enviar este mensaje a este número, 518 la letra S, eso es para las configuraciones del internet en lo que vendría a ser de la compañía Claro. Si notas, del lado izquierdo hay otro teléfono, ya mismo lo vamos a utilizar. Bueno, esperamos que envíe para que puedan ver este ejemplo. Aquí depende mucho de la compañía, pero es el mismo proceso, ¿vale? En este caso estoy haciendo con una compañía de Claro. Si tienes Movistar, vamos a hacer el mismo proceso, ¿ok? Solo cambian las compañías, el proceso es el mismo. Bueno, así que como pudimos ver el mensaje, perdón, el mensaje no se envió, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí y a continuación? E ingresamos aquí en mensaje ok luego de aquí ponemos estos tres puntitos que ves aquí esperen ahora sí, estos tres puntitos e ingresamos en ajuste ponemos aquí donde dice más ajustes sí sí a primerito a primerito te va a aparecer aquí mensaje de texto donde dice servicio centro de servicio sale no definido pulsamos y vamos a modificar lo siguiente Primero nos encargaremos de poner el signo más y el código de nuestro país. Así, ah, sí, sí, este es el código de mi país. En mi caso me encuentro en Ecuador. Pero descuida, que vamos a copiar el número que ves acá. Ok, este es un dispositivo que también es de la compañía Claro. Lo que hacemos es entrar en menú, buscar mensaje, luego configuración de SMS. El primerito, sin, dice dirección SMS. E ese, es ese mismo, ese. ese número que ves en la parte de arriba lo vamos a copiar en el dispositivo acá. Te recuerdo que si tienes Movistar tienes que hacerlo con un dispositivo Movistar. Yo lo estoy haciendo con un dispositivo de Claro, o sea de la compañía Claro. Ok, copiamos todo el número y le damos en definir. Definido, listo. Con esto ya vamos a poder enviar mensaje algo que no podíamos hacer. Retrocedemos y vamos a poner de ejemplo. Otra vez vamos a enviar el mismo mensaje al mismo número, 518, la letra S. Le damos a enviar, y como pudiste notar ya el mensaje está enviado. Ahora este es otro ejemplo, al 5000 ponemos megas, le damos a enviar mensaje enviado. Y como el mensaje ya se pudo enviar, la compañía declaró, ahora nos vas a enviar la promoción. Listo, con esto ya vas, ya vas a poder enviar mensaje sin ningún inconveniente, recuerda